Diego Nieto de La Fuente. Diego es un ninja del e-commerce, del, e del comercio electrónico, se las sabe todas y espero que aprendáis muchísimo de su experiencia. Esta es una charla experiencial que son las que más valor tienen y espero que la disfrutéis. Adelante, Diego Nieto. Muy buenas, pues en esta charla os voy a explicar un poco la, la experiencia que he tenido todos estos años de todas las tiendas que me han ido llegando que eran online y oye, decir, oye, me está yendo bien la tienda online, quiero pasarme a físico, pero claro, eh, estoy bien encontrándome con ciertos problemas que no me los esperaba mayormente porque nunca he vendido en físico. Entonces, en esta charla os voy a decir... Para mí, las, los tres pilares en los que os tenéis que fijar, si os llega un cliente de ese estilo, o bien estáis pensando en pasar vuestra tienda online a tienda física y también viceversa. Si queréis pasar de tienda física a tienda online, también os servirían varias de estas cosas que os voy a comentar. Como, a, ver, a ver, un segundo, a ver si lo, cómo se pasa esto, vamos a ver... Ahora, gracias. Vale, perfecto. Eh, bueno, pues como bien me ha presentado Ana, soy Diego Nieto. En mi blog Diego.top podéis encontrar más de 200 tutoriales sobre WooCommerce y además me podéis seguir en Diego.top barra YouTube, que os llevará al, al canal de YouTube donde ahora estoy subiendo bastante contenido en vídeo y en primer lugar en lo que nos tenemos que fijar es lo más importante yo estoy vendiendo en mi tienda online y en mi tienda física tengo que sincronizar nuestro stock ¿Por qué tenemos que sincronizar el stock mayormente primero por la eficiencia operativa es decir nosotros tenemos que ser eficientes a la, a la hora de vender el, el producto y no venderle al cliente un producto que nosotros no, no tengamos en el, en el almacén ya porque imaginémonos nos llega ese pedido online pero justo lo acabamos de vender en la tienda física ya que era un producto de estreno imaginar Contactar al cliente, decirle, oye, tal, que no tenemos el, el producto, te tenemos que hacer la, la devolución. Lo mal que quedas también con ese cliente cuando cuando te dice, oye, entonces, claro, lo he comprado mientras me llega el dinero, no lo puedo usar para comprar este mismo producto en, en otra tienda. Entonces, es algo muy importante en lo que nos tenemos que fijar. Luego, ahorro de tiempo y, y costes. Imaginémonos que nosotros en la tienda física tenemos a, un, a una persona que cuando vende cada cosa tiene que entrar en la web, buscar el producto. Entrar, vale, cambiar inventario de 5 a 4. Venga, he vendido esto. Entro otra vez de 5 a 4. Mientras que si tenemos un buen sistema, oye, nosotros escaneamos el código de barras en nuestro TPV o POS, como lo queréis llamar, se descuenta directamente cuando nosotros hacemos ese pedido. Y luego ya por último, una buena experiencia del cliente hemos conseguido gracias a, oye que tú todo lo que estás comprando en la tienda online y en la tienda física, si, si lo puedes comprar aquí, es que te lo podemos vender. Entonces, ¿qué necesitamos que tenga este programa cuando lo, cuando lo instalemos en nuestra tienda online para que nosotros podamos vender de, de forma física y conseguir esta buena experiencia del cliente? En primer lugar, como bien he, he dicho, sincronización del inventario. Pero esta sincronización tiene que ser instantánea. Imaginémonos, como he comentado antes, hemos lanzado un, un producto. Pues si se vende por la tienda online directamente se tiene que restar en el post de la tienda física. Es, es decir, si me viene el cliente con el producto y dice lo quiero comprar, yo escanear el código de barras y decir no tengo más inventario, se ha vendido todo por, por la web. Entonces ya no podría vender ese, ese producto en la tienda física o viceversa. Me lo han comprado todos en la, en la tienda física y directamente aunque se metan en la web y lo hayan añadido al carrito, entran al carrito, ya no quedan porque me lo han comprado en la tienda física. Luego, la integración con, con otros plugins. Esto es un tema muy importante, ya que nosotros partimos de una tienda online que ya está hecha con las diferentes integraciones que nosotros hemos necesitado para conseguir esa tasa de, de conversión que nosotros que, queremos. Tener diferentes roles de usuario por si tenemos distribuidores o algún especialista que le vende, vendemos a menor precio. Pues también tenerlo todo bien, bien integrado o, si no se puede integrar aún con el programa, que el desarrollador del plugin te lo pueda integrar perfectamente. Luego te, tenemos que sea escalable en tiendas y, y cajeros. Yo ahora mismo estoy con mi tienda física perfectamente, pero imaginémonos que quiero tener otra tienda física más en, en el futuro, pues que no tenga que volver a crear ese, ese programa, sino que directamente creando un nuevo post se pueda hacer perfectamente. Luego, que pueda hacer ticket regalo, tanto ticket regalo, que no salga el precio en, en el ticket, como si nosotros no devolvemos el dinero de una devolución, también crear nosotros ese cupón o ese vale desde la tienda física y también pueda ser canjeable en la tienda online. Si, por ejemplo, han pasado por la ciudad en la que nosotros estamos, lo han devuelto, pero ya no, no van a volver a esa ciudad, pues puedan canjear ese cupón desde donde quieran online, por ejemplo. Eso sería una buena in integración. Luego, que sea un plugin con soporte como bien he comentado antes, que si tenemos cualquier problema, el dueño del plugin, oye, no lo pueda solucionar sin ningún problema, incluso crear funciones nuevas, como he mencionado an anteriormente. Y luego, que haya una buena integración entre pedidos online y pedidos físicos. Es, es decir, si yo he comprado algo físico, que lo pueda devolver online, si yo me lo he llevado a mi ciudad, como he comentado antes, y si lo he, y si lo he pedido de forma online, que puede ir a la tienda directamente a devolverlo para ahorrarme esos costes de envío. El plugin que yo suelo utilizar es el de Op Open Post, ¿vale? Pero en su versión premium, ya que la versión gra gratuita estamos hablando de un programa que tiene todo lo que he mencionado. Esta versión está en el repositorio, pero yo recomiendo la versión premium. Luego, ¿en qué otras cosas nos tenemos que fijar? En tener un buen perfil en Google My Business. Podemos aprovechar todo esto para posicionarnos bien en Google, incrementar la, la confianza del, del cliente, diferenciarnos también en SEO con, con otras tiendas online con las que estamos compitiendo para, oye, pues esto que nos ayude a posicionar más adelante y además que nos puedan encontrar en Google Maps. Luego la parte más importante, porque he mencionado esto, es poder tener el catálogo en la ficha de producto. Para poder tener el catálogo dentro de la ficha, que se pueda ver automáticamente, sincronizarlo con, con WooCommerce, tenemos que hacer lo siguiente. En primer lugar, tener una cuenta en Google Merchant Center, que es donde se suben todos los productos para, para que se muestren en, en Google, ya sea en Google Shopping, pero en este caso lo vamos a hacer para que se muestren en nuestro perfil de Google Business. Luego, poder tener un buen feed para subirlo a la cuenta de Google Merchant Center. Ten, tenemos que tener dos feeds, un feed general de la tienda online y luego crear otro feed local. Tenemos que subir ambos, ¿vale? Que esto la gente se pierde. En el feed lo local hay que poner todos esos productos que vendemos de verdad en la tienda física, ya que puede ser que vendamos productos online pero que en verdad no los tengamos en la tienda física. Y en eso se fija mucho Google cuando no lo re revisen. Entonces, subimos nuestro feed principal, subimos el feed de productos locales, nuestro nombre, nuestros datos y tal, nuestra política de, de devoluciones y de envíos, que también hay que ponerla, y luego pendiente de verificación. Luego, Google nos mandará un correo en, en, en unos días para que nos mandará un, un Excel para él comprobar que de verdad esos productos están en la tienda física y de verdad se pueden vender. Y... Cuando de verdad hayamos verificado todos esos productos nos saldrán aquí en el perfil incluso por las categorías y automáticamente estará sincronizado. Esto no lo tiene casi nadie en Google Business y es una gran diferenciación con el resto de tiendas que están vendiendo porque además estos productos posicionan tanto en Maps como en Google y nos ayuda al posicionamiento gen general. Esto lo voy a comentar muy por encima, que no me queda mucho tiempo, pero también tenemos que, que tener algo para gestionar bien el inventario, ya que ahora tenemos el inventario dividido en nuestra tienda física, en nuestro almacén interno y, además, puede ser que tengamos un almacén extra fuera. Entonces, cuando la persona que esté dentro de la tienda, oye, vale, ¿qué tengo dentro de la tienda física para poder ofrecérselo al cliente? Ya que, oye, está, está un producto en el mostrador exponiéndose, pero imagínate que el cliente dice, oye, quiero dos de estos. Vale, yo sé en qué parte dentro del almacén está el otro, produ el otro producto para poder ven vendérselo, pues todo esto habría que configurarlo. Hay muchas más ideas que podemos hacer, pero yo recomiendo buscar un plugin que sirva para todo esto. Aquí podemos ver que nos han hecho un pedido online y, y nosotros estamos viendo, está en el pasillo B1, pero además está en la tienda en el pasillo 1. Pues Por ejemplo, pues si nos han pedido dos, sabemos que hay que coger uno del pasillo B1 y otro de este pasillo, por ejemplo. Este es el plugin que yo suelo utilizar en, gen en general para controlar todo el stock... Y ya por último, unas últimas consideraciones, que es que podemos aprovechar la, la publicidad de, del escaparate también para nuestro sitio web. Muchas veces vamos con prisa, vemos el escaparate, nos interesaría, pero no tenemos tiempo. Oye, pues poner ahí un cartel también abajo con nuestra web, mucha gente, pues que le haga una foto y ya y comprar online o sé más o menos dónde, dónde está esa tienda para poder volver. Luego, omnicanalidad, como he mencionado an anteriormente, para las devoluciones online, para que el cliente no tenga que pagar el envío cuando devuelve ese producto en esa ciudad, por ejemplo. Marketing local en redes, siempre hacemos la publicidad de que nos compren en la tienda online, pero oye, además de que los compres en la, en la, en la tienda online, podemos hacer vídeos de la tienda física en, en esa provincia para venderlo. Luego, SEO en medios lo, locales, podemos aprovechar el lanzamiento de nuestra tienda física para hablar con varios peri periódicos de nuestra región, de nuestra ciudad, para decir, oye, que se ha abierto esta tienda y tal, y que nos pongan también ese enlace SEO. Y luego, es una gran diferenciación con el resto de tiendas online y nos ayuda muchísimo tal y como está la competencia en 2023. Ese era más o menos el resumen que os quería mostrar y eso sería todo. Muchas gracias.